Bienvenidos a mi canal, y si no me conoces, aquí tienes mi Instagram. TikTok hace mucho daño. ¿Qué, qué, qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues, como ya avisé en el título, os voy a presentar al nuevo integrante de la casa, de la familia, de mi vida, de nuestra vida, de nuestro canal y del mundo. Así que, con todos ustedes, ¡No! Cachorrito que nació el 25 de agosto del 2020, dos meses exactos Un dato curioso que os quiero decir Porque me apetece, Joel y yo empezamos a salir El 25 de julio del 2018 Cuando Joel y yo hagamos un mes más Neo hará un mes más también, ¿no os parece bonito? Bueno, nosotros lo tenemos hace un mes Y aquí está El rey de la casa Digo Neo, hola yo soy Neo No, eso No se come, a mí también me gustaría Comérmelo la verdad, te entiendo me apetecía bastante hacer un vídeo contando su historia Contestando vuestras preguntas Que tenéis un huevo de preguntas ¿Podéis mirarme a la cara, por favor? ¿Sois de ese 10% que me está viendo a mí mientras hablo? ¿O estáis mirando al perro? ¿Sois de ese 90%, verdad? Ya lo sabía yo, tío Lo que decía es que mientras que cuento su historia Voy a ir poniendo vídeos, fotos y tal Pues para que se os haga más entretenido Sin más, os aguina el ojo, ¿eh? Si es que es experto en ligar Lo tengo bien enseñado Vamos a empezar con la historia de Mel Bueno, yo él y yo, como sabréis los que nos seguís Porque si no lo sabéis es que no seguir tenemos un husky, es Luna y tiene ya un añito, como sabréis los es que nos habéis estado siguiendo desde que tenemos a Luna básicamente, llevamos como dos veces a la semana al veterinario, era como un extraescolar para Luna, entonces, debido a eso obviamente no queríamos tener otro perro, Lunita requería demasiado tiempo, demasiados cuidados, aparte de que era una cachorra requería también una educación eso es algo que cuesta mucho trabajo, y bien eso pasó en Barcelona, pero una vez nos mudamos en junio aquí a Alicante Luna como que hizo ¡fum! o sea, se le cambió totalmente el chip y se ningún problema. Hasta que le dio el primer ataque y ahí fue cuando fuimos al veterinario. Pero um, llevaba dos meses sin ir al veterinario y eso para ella era un récord, vamos... todo el mundo que está viendo este vídeo ahora mismo está muriendo de amor. El caso, ya hablando de este señorito de aquí, hombre, el protagonista del vídeo, lo de Luna era una pequeña introducción porque como siempre decíamos que no teníamos pensado tener otro perro ahora voy a explicar cómo surgió lo de Neo es una pregunta muy repetida, ¿por qué decidimos tener a Neo? Ya si habéis visto el house tour sabréis cómo es nuestra casa y aparte pues nosotros trabajamos mucho durante el día la veía así como muy... y claro a mí eso pues me ponía un poco triste porque yo necesito que Luna esté activa 24-7 perro tiene sus momentos de estar tranquilico, durmiendo tal, pero no sé, a mí no me gusta a ver a Luna, sí, la verdad. Y lo de la casa grande le he dicho porque Luna, por ejemplo, no es un perro guardián. Lo siento si soy yo la que ha tenido que daros esa noticia. Si estáis pensando en tener un perro porque tenéis una casa de campo o lo que sea, el Husky no es nada compatible con un perro guardián. De hecho, yo creo que si viene un ladrón, Luna le abre la puerta, juega con él, le ayuda a robar, incluso se va con él. Entonces, de repente estaba yo un día en casa y me habló una amiga a mí y me mandó una foto de un perrito que había cogido ella. Y era un American Stafford, un perro guardián. Yo estaba en el piso de arriba, yo él estaba abajo y le pasé la foto por WhatsApp y le dije: Mira el perrito de Mire ya no sé qué. Vale, pues empecé a buscar en mil anuncios, ¿no? Por buscar, porque no habíamos hablado nada, Joel y yo, de tener otro perro, ni nada. De hecho, Luna ya había tenido el primer ataque y vamos a empezar con las pruebas para ver qué le pasaba. Me puse a buscar, a buscar, empecé a pasarle a Joel fotos y sube a mi habitación y coge su móvil y se pone a buscar él también. Y digo, uy, uy, uy, esto está poniéndose serio. Pues empezamos a buscar razas de perros guardianes. Empezamos a buscar en mil anuncios de esas razas o mezclas de esas mismas. Estuvimos guardándonos muchísimos números de teléfono y la primera persona a la que le hablé fue a Rosa, que es la de esta camada. Le hablé y, bueno, pues no me contestaba, así que seguía hablando más gente. ¿Qué pasa? Que los c... es cuando les hablas claro, ponen en mi anuncio que vale 0 euros pero claro, cuando les hablas por WhatsApp 100 euros, 200 euros, 600 pavos, pues entonces yo digo hasta Carmen luego Nosotros principalmente estábamos buscando un macho porque sabemos que hembras y hembras como que no congenian tan bien que si un macho y una hembra. Entonces pues buscábamos un macho por eso. Luna está esterilizada, vale no puede tener hijos, así que no hemos buscado macho para que críen ni nada de eso. Total, que el anuncio de Rosa, que es este anuncio de aquí, este anuncio es el que yo leí, súper bien escrito todo, que sus perros eran súper saludables, deportistas, etcétera. Y encima era un cruce de que la madre era American Stanford, el padre era pastor alemán, que también es un perro guardián, y está mezclado con Husky. Y eso a mí me ponía Loca. Pues me encantaría poner la captura de lo que le puse a Rosa, pero me he cambiado de número, he perdido el chat. Ella, cuando yo me cambié de número, ha borrado mi chat entero. Le puse algo como: Hola, ¿qué tal va Cora? ¿Ha tenido ya los bebés? ¿Por qué? Porque ese anuncio hacía cinco días que estaba puesto y era un aviso de camada. O sea, ni los tenía aún. Como ya he dicho, fue la primera a la que le hablé y como no me contestaba, seguí llamando a más gente. Total, que cuando ya mis esperanzas estaban súper nulas, bajas, porque todo el mundo me pedía dinero, pues le volví a hablar a Rosa. Yo digo: a lo mejor es que no tiene el tick azul, me lo ha leído. Y como hace cinco días, yo qué sé. A ya los tiene todos repartidos Pues total que le volví a abrir y le dije Hola tal, en el caso de que ya los haya tenido Y estén ya todos repartidos, dímelo igualmente para descartar entonces me contesta y me pone Pues has tenido suerte porque los tuvo ayer Y yo Y me empieza a pasar vídeos de los cachorreitos Súper pequeñitos, pero muy pequeñitos O sea, muy graciosos Monos, eran preciosos Aunque también te digo que tenían un día Mucho no se podía ver El caso es que yo le digo, pero los regalas Y entonces me dijo, sí Y yo como... Pero, pero, siempre hay un pero Pero, ¿qué pasa, Rosa? ¿Qué pasa? Pero es que tengo como 400 mensajes entiende que he puesto la difusión en mil anuncios También en mi Instagram Aún quedan dos meses para que los dé Y yo como, me estás jodiendo, Rosa, me estás jodiendo Y me dijo que la gente, pues, que más interesada estaba Que tuviese un estilo de vida tal, que no sé qué, no sé cuánto Era la que en dos meses le iba a hablar Para decirle, es tuyo Bueno, pues yo obviamente acepté, ¿por qué? Porque aunque parezca que dentro de dos meses es muy largo Habían muchos puntos positivos por eso Más tiempo para pensar la decisión Para el tema de las pruebas de Luna que íbamos a empezar a hacerle pruebas y no sabíamos lo que tenía, teníamos muy claro que si le pasaba algo que no fuese epilepsia requiere tratamiento y visitas al veterinario que nosotros pues obviamente en ese momento lo daríamos todo por luna y no tendríamos ojos para otro cachorro bueno pues fueron pasando los días yo empecé a hablar con Rosa, bueno yo empecé una conversación con Rosa que a día de hoy todavía no ha terminado nos quedamos súper bien, nos hemos hecho amigas, tiene mi edad, es de Alicante o sea de verdad que me llevo genial con ella, es como igual que yo ahora mismo me estáis viendo a mí pues es como si estuvierais viendo a Rosa, de hecho cuando no sabía quién era yo ni a lo que me dedicaba ni nada, le conté pues, pues en una de esas conversaciones que tuvimos el problemita de Luna en plan que le habían dado ataques que estábamos empezando con pruebas y tal me dijo tienes un cachorro para ti esa perrita necesita un hermano entonces bueno pues le toqué la patatilla tenía un cachorro asegurado bueno pues ella me mandaba vídeos fotos de los cachorros y tal mientras tanto y a los ocho días coincidió que fuimos a Alicante yo y yo a hacer un par de cosas y le dije perdona nos podemos acercar a tu casa tal queremos verlos en persona sabéis por qué también queríamos ir tan pronto porque en el momento que yo supe que ella me quería dar un cachorro nosotros decidimos hacernos cargo desde el primer momento entonces yo los quería ver en persona para no sé, para sentir ese feeling con alguno y para desde ese día decir nos vamos a hacer cargo de este. Muchas de las preguntas que me habéis hecho es por qué elegimos a Neo entre tantos cachorros. Habían solo tres machos, pues pensándolo bien, queríamos que se pareciese un poco a Luna ya que pues iban a ser hermanitos. Y bueno, Neo era el macho con... más parecido a Luna porque la colita la tienen igual. Mirad cómo tiene como tiene el corte aquí, tiene la cabeza blanca patas por ejemplo también tienen manchas veis no, no es toda la pata de un color, y todos los demás eran como de colores, Luna tiene la colita igual, con el pico blanco y es de manchas, no es de un solo color, los ojos cuando nosotros decidimos que queríamos tener a Neo no los tenía abiertos aún, de hecho hasta los dos meses el color de ojos puede cambiar, al principio eran azules y ahora son verdes dudo mucho que le cambien, así que nada pues por eso elegimos a Neo, por el pelaje nada más lo que estaba contando es que pude ir a ver a Neo con 8 días, y bueno pues era muy chiquitín ya os digo no había abierto los ojos aún, esos a los padres, este es un vídeo que le hice también enseñándolo así de cerca para, yo que sé popa el recuerdo, ya está <risa> pero no todo es color de rosas chicos, también hubieron complicaciones me fuimos a llevar a Luna a hacerle pruebas al veterinario y le comenté pues a la veterinaria el tema de que habíamos pensado en adoptar a otro perrito y tal y me dijo que no era lo más adecuado que me olvidase de eso bueno pues yo en ese momento solamente quería llorar <risa> llegué a mi casa me puse a llorar muchísimo Le dije a Rosa, mira, lo siento mucho Pero no vamos a poder adoptar a Neo Y me dijo, ni te rayos O sea, empieza a preguntar más opiniones Llama a todos los veterinarios de España Y dije, oye, pues es verdad, tienes razón Empecé a llamar a veterinarios De hecho, llamé a la veterinaria de Barcelona Que trataba a Luna Que yo creo que es la mejor veterinaria Que he conocido en mi vida Y su perrita tiene epilepsia Y justo me dijo que acababan de coger otro perro O sea, que no tiene un perro con epilepsia ¿Por qué privarse de ciertas cosas ni nada? Puede tener una vida completamente normal Una vez esté medicado, ya está O sea, vida normal Pues eso me lo dijo... Pues eso me lo dijeron todos los veterinarios a los que la hablé. Incluso lo hablé con una psicóloga. Hablé con, con un montón de personas y todas me dijeron lo mismo. Pues me dieron ya los resultados de la unita y 100% era epilepsia. Así que 200% seguíamos adelante con MEO yo os tiene la barriga ardiendo, tío Es que es un calefactor Qué bien me vas a venir en invierno, eh Pues nada, otro día, aprovechando que tenía Que ir a Alicante a por las pastillas de luna Fui a veraneo, bueno, ahí ya tenía casi un mes Le di el biberón, porque la madre ya no tiraba la leche Suficiente como para poder alimentarlos a todos Y nada, me hice una foto igual que la primera Ya que había tenido la oportunidad de tener una foto con 8 días, luego me hice una con un mes Y ahora me haré otra con 2 meses, y así hasta Los 12 meses, y el vídeo también me lo hice igual Que el primero que le hice con 8 días, pues para ver La evolución en modo vídeo. Bueno, pues ese Día cuando fui, yo ya sabía que Rosa tenía pensado empezar a darlos. Y ya os digo, la madre ya no tenía casi leche para poder dar. Ella estaba teniendo muchos gastos y no se podía hacer cargo de tantos cachorros. Pues de yo sabía que los tenía pensado dar. Y yo, pues le di, muchísimo por culo dámelo ya, dámelo ya, dámelo ya. Y ella me decía, cuando menos te lo esperes. Pues nada, un día estaba hablando con ella y le digo, vas a venir hoy, dice que antes y Y me dice, no, y dije, mira, ya no te voy a decir nada más porque me estoy ilusionando un montón. Llevo una semana pensando que me lo vas a traer. No me lo trae. Se ve que le di muchísima pena y ese día me lo trajo. Os cuento la situación porque no vais a entender el vídeo que os voy a poner. Era un día que yo pensaba que me lo iba a traer 100%. Pero me llevo un chasco porque ella empezó a decirme que no, que no, que no De hecho, no tenía pensado llevármelo ese día Pues total, que yo dejé el móvil y me fui al sótano con Joel y con Luna Y empezamos a enseñarle trucos a Luna Y bueno, cuando ya terminamos me subí al sofá, estuve un ratito con el móvil Y subió Joel Joel y yo tenemos una costumbre, es cuando alguien está en el sofá Uno de los dos y el otro viene El que está en el sofá se hace el dormido Bueno, pues el caso es que me hice la dormida Y él me cogió y me llevó a la cama En plan, me cogió ahí la nena que se ha quedado durmiendo Y yo... Pues a todo esto, ya Rosa ya estaba viniendo, entrando por la puertecita con Neon en un bolso y tal. Y os voy a adjuntar el vídeo de la sorpresa y mi reacción. la historia de cómo y cuándo Neo llegó a nuestra casa, a nuestra vida y a día de hoy pues están muy felices. Y pues así está, de grande, míralo. Qué grande. es ¿Esto pero qué es esto? Bueno, no os lo he dicho, pero Neo es una Camada no deseada. El perro, el padre Es de Rosa y la madre es de su novio Y viven juntos, entonces pues crearon a Neo En la cuarentena. Ellos aprovecharon bien <risa> Así que nada, esa es su historia. Os habré respondido Muchísimas dudas. Ahora voy a responder unas 4 o 5 Así rápido. que me habéis dicho que también me parece Muy interesante si no las he metido en la historia Tema del nombre. ¿Por qué Neo? No sabíamos qué nombre poner, solo queríamos que tuviese sentido Con nosotros, con nuestra relación de yo y mía El caso es que Luna es una perra Muy perfecta en todos los sentidos Para nosotros. ¿Por qué? Pues porque Neo ya está Está súper agobiado, es normal. Encima, aguanta a Lara Fructuoso hablar durante un vídeo Es que vamos. Yo admiro a la gente de verdad Que repite mis vídeos una y otra vez De Luna lo digo porque los que nos conozcáis desde el principio Desde que fuimos novios La Luna es por lo que estamos aquí Entonces como que Luna es perfecta en ese sentido El nombre todo ¿Y qué nombre le ponemos al cachorro? Y dijimos, nos conocimos en el videoclip One, The Movie, de Kid Keo One, Lo desordenas Neo, y ya estaría Hablemos sobre la reacción que tuvo Luna Cuando vio a Neo y los celos Pues en el vídeo se puede apreciar Como ella entró al salón y subió las escaleras Y Luna, mirando, tan tranquila Veis a lo que me refiero cuando digo que no es guardiana es que estaba en las que podría ser un asesino bueno, yo estaba tumbada, pero Luna se percató de que había un perro en su bolso, claro, es que también para ver a Neo, en ese momento era, era rollo sí, sabes, era muy pequeñito, pues cuando ya se percató, ya sí que se volvió loca, estuvo así como dos días, sinceramente yo pensaba que se sí le iba a pasar rollo en media hora, pero no, quería jugar a todas horas con él, no respetaba su horario de comer de dormir, después ya se adaptó perfectamente el tema de los celos, para nada, no sé si es porque Luna no es cariñosa. no sé, pero de momento no hemos visto que tenga celos, también es que nos hemos informado mucho con el tema de los celos en los perros, la verdad es que estamos muy preocupados que muy contentos, me siento súper llena es otro rollo totalmente diferente, es que estamos súper felices, en serio, algo que también me habéis preguntado mucho es sobre el tamaño pues la verdad es que viendo a su padre y a su madre que los dos son de un tamaño mediano grande, pues él igual, vamos, digo yo ¿no? espero, vaya, ahora de pelaje es algo que no se sabe, pero una también antes tenía las ojeras súper marcadas y ahora no tiene ojeras o sin ir más lejos, el padre de Neo era una vaca cuando tenía tres meses y ahora tiene hasta color canela Sabía que iba a chillar Otra pregunta que me habéis hecho mucho es Personalidad de Neo Si rompe muchas cosas, etcétera. Pues la verdad es que estamos totalmente encantados con él es que, es que es demasiado Pues Neo es muy juguetón Muy juguetón, obviamente es un cachorro Muy cariñoso eh, es súper bueno pero muy muy muy bueno, aprende muy rápido es súper inteligente y súper listo ya sabe dar la patita, ya sabe sentarse ya sabe antes de comer esperar para poder comer tranquilo y es que no se lo hemos enseñado ni con chuches ni nada y yo creo que le vamos a empezar a enseñar trucos ya porque quiero aprovechar lo listo que está siendo y obviamente no relajarnos porque la educación obviamente hay que seguir dándosela y trabajarlo mucho que yo de verdad que pienso que de mayor va a ser un perrazo me habéis preguntado mucho también sobre si tiene que tener licencia de perros potencialmente peligrosos aunque sea un cruce y la respuesta es que sí, tiene que tenerla No estoy muy informada sobre el tema Pero bueno, estamos preparados para todo lo que haya que hacer Pero no es algo, claro, hasta que no salga a la calle O hasta que no yo busque más información Porque ahora estoy que sin vacunas Cuidados, que todo vaya bien, adaptación y tal Entonces como que eso es algo que no hemos pensado mucho Sí que es verdad que cuando fui a poner la primera vacuna Le pregunté a la veterinaria y tal Me dijo un montón de cosas y un montón de consejos Así que nada, pues al cabo del tiempo ya os diré Es algo que de momento no me preocupa Me voy a despedir con el en brazos Y bueno, si me queréis dejar en los comentarios también vídeos que queréis ver con Neo Pues yo haré vídeo. Adelante, libre soy Así que ahora Ahora sí que sí Ahora sí que sí Nos vemos Neo. por favor, no seas mal educado Mira a la cámara Ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!